vamos a aprender lo que es Arduino, y vamos a escribir nuestro primer programa. Arduino se trata de una placa que incorpora un microprocesador Atmega 328P y que tenemos también a nuestra disposición una serie de pines para señales analógicas y señales digitales y que nos permite realizar proyectos de electrónica digital de una manera rápida y sencilla. Arduino es un proyecto de hardware libre, lo cual significa que que podemos descargarnos de Internet los esquemáticos de las placas y podríamos reutilizarlos libremente. También Arduino nos proporciona un entorno de desarrollo para programar o, o escribir sketches que también es de software libre y por lo tanto podemos descargarnos de su página web de manera gratuita. Eh, mediante los programas de Arduino podemos definir, por ejemplo, si un pin del Arduino es eh, una entrada o una salida o si corresponde a una señal analógica o una señal digital. Este de aquí es el modelo Arduino 1 en su versión R3. Aquí vemos el microprocesador Atmega 328P montado en su zócalo. Estos son los pines correspondientes a los puertos digitales un total de 14 que pueden ser de entrada o de salida. Son capaces de proporcionar una intensidad de corriente de hasta 40 mA y trabajan en el rango de 0 a 5 voltios estos otros son los pines correspondientes a los puertos analógicos un total de 6. en particular estos 6 de aquí son exclusivamente puertos de entrada que están conectados internamente a un conversor analógico digital de 10 bits es decir al leer una señal analógica obtenemos un valor comprendido entre 0 y 1.023 correspondientes al rango de 0 a 5 voltios. Por otro lado, los puertos digitales 3, 5, 6, 9, 10 y 11 actúan también como puertos analógicos exclusivamente de salida mediante la técnica denominada PWM o modulación de anchura de pulso, como veremos en un vídeo posterior. En este caso, disponen de un conversor digital analógico de 8 bits. Esto quiere decir que podemos escribir una señal analógica con valores entre 0 y 255. Arduino también dispone de algunos pines que están conectados a la fuente de alimentación interna de 5 voltios, si bien hay un pin que proporciona 3,3 voltios, así como otros conectados a tierra. Estos están marcados con las letras GND. El Arduino lo podemos conectar al ordenador mediante una conexión USB. Con un sencillo cable USB de tipo AB se pueden subir los sketches a la placa y también se puede realizar la conexión serie durante el tiempo de, de ejecución. Para proyectos más complicados se puede utilizar también una fuente de alimentación de corriente continua exterior de 6 a 20 voltios, que va conectada en la clavija correspondiente. Los creadores de Arduino recomiendan, sin embargo, utilizar fuentes de entre 7 y 12 voltios para evitar inestabilidades y sobrecalentamiento de la placa. Si queremos acceder a dicha fuente exterior, podemos hacerlo a través del pin marcado como VIN. Arduino dispone también de un cristal de cuarzo, que proporciona una señal de reloj con una frecuencia de 16 MHz. También hay un pequeño LED conectado internamente al pin digital número 13, así como un botón de Reset o de Reinicio. Arduino también nos proporciona gratuitamente el entorno de desarrollo para escribir nuestros sketches, ya que se trata de software libre. Con esta aplicación podremos escribir, corregir y subir nuestros programas de Arduino de una manera muy sencilla. Tenemos varios botones e iconos. El primero se llama Verify y nos permite compilar nuestro código para comprobar que no hay errores sintácticos. El segundo se llama Upload y sirve para subir nuestro código al Arduino. Para ello, deberemos tener conectado al Arduino en nuestro ordenador con un cable USB de tipo AB. Los otros tres iconos sirven para escribir un nuevo sketch, abrir uno ya existente y guardar el fichero actual. A la derecha hay un botón llamado Serial Monitor que permite abrir la ventana de comunicación serie bidireccional entre Arduino y el ordenador. Vamos a escribir nuestro primer programa para Arduino. Se trata de un Hola Mundo muy especial. Simplemente haremos parpadear un led de manera intermitente y para ello necesitaremos el siguiente material un led una placa arduino y un cable usb de tipo AB aquí vemos el circuito que hemos dibujado con el programa de software libre Fritzing. es muy sencillo simplemente tenemos que introducir el ánodo o patilla larga del LED, correspondiente a la parte P del diodo, en el pin digital número 13 y el cátodo o patilla corta, correspondiente a la parte N, en el pin contiguo, marcado como GND y que está conectado a tierra. De esta manera, el LED estará polarizado en directa y podrá lucir cuando pongamos una tensión de 5 voltios en el ánodo, en el pin número 13. Vemos aquí el código fuente de nuestro sketch, hola mundo. Básicamente todos los sketches de Arduino tienen dos funciones, llamadas setup y loop. En setup o configuración, lo que hacemos es indicarle al Arduino mediante la función pinMode que el pin digital número 13 va a ser de salida, es decir, output. Como el pin 13 solo puede ser digital, no hay ambigüedad respecto del tipo de señales que vamos a generar por él. Por el contrario, en loop o bucle, tenemos la función que se ejecuta una y otra vez. En loop vamos a escribir un valor digital alto, high, o lo que es lo mismo, una tensión de 5 voltios en el pin número 13. La función Delay nos permite realizar un retardo o una pausa en la ejecución donde el parámetro entre paréntesis indica el retardo en milisegundos. Después escribiremos de nuevo un valor digital bajo o 0 voltios en el pin número 13. Y por último habrá un nuevo retardo. De esta manera hemos establecido el comportamiento del circuito. El led que estará conectado al pin 13 se encenderá y se apagará de manera intermitente una y otra vez. Al igual que ocurre en el lenguaje C, el código marcado con barra, barra, se trata de comentarios para el programador y son ignorados por Arduino. Una vez que hemos guardado el fichero y le hemos dado a verificar, con lo cual estamos compilando y detectando posibles errores, lo que vamos a hacer es subir nuestro sketch al arduino, para ello tenemos que darle al botón upload, esperamos a que la barra llegue hasta el final, a la parte derecha, esto tardará unos segundos y cuando aparezca el mensaje done uploading la subida se habrá completado con éxito y el programa empezará a ejecutarse y efectivamente aquí vemos el led parpadeando, tal y como estábamos esperando. Bien, en este vídeo hemos visto que es Arduino, hemos aprendido a programar y a escribir diversos sketches y hemos implementado un sencillo Hola mundo que hace parpadear un LED de manera intermitente. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.